Hola, en el video de hoy te vamos a mostrar cómo administrar las suscripciones. Desde este menú vas a poder realizar una búsqueda de las suscripciones por su código o descripción. También vas a poder realizar una búsqueda avanzada estableciendo el parámetro fecha desde y fecha hasta de la suscripción y para poder visualizar únicamente las, las suscripciones que figuren activas, tildamos en este checkbox. Al hacer clic en aplicar, nos va a volver los resultados con las propiedades que hayamos solicitado.